Buenas tardes, su escritora Rosemarie Tapia para invitarlos mañana, martes a las 2 de la tarde a un en vivo con el machetazo, con los ejecutivos de venta del machetazo, 2 de la tarde en el Instagram del machetazo, ustedes saben que siempre yo lo hago en mis plataformas, pero ellos tienen muchos seguidores en Instagram, y por eso me han invitado a la plataforma de ellos. Así es que acompáñenme que les tengo una gran sorpresa. Les anunciaré cuál es la novela nueva de este año que va a estar disponible para agosto para la Feria del Libro Virtual. Los espero mañana a las 2 de la tarde.